Como les dijimos, estamos acá en el comedor, volver a empezar. Preséntese buena gente, diga de cómo se llama. Bueno, mi nombre es Rosa Graciela Castillo, de hace 20 años. Eh, trabajamos para acá, para el barrio, para la comunidad. Y bueno, hoy tenemos la suerte de, de tener de visita a Juanchi, que ya... Lo conocía y bueno, ahora nos vino a visitar y bueno, a interiorizarse la forma que, que necesitamos, en qué nos puede ayudar junto bueno a los colegas que tienen. Exacto. Así que por lo que vi, vi que tenía varios temas ahí para... Sí. para tocar y temas para tratar ¿Cuántos, cuántos chicos por, por día atienden acá en el comedor? Y nosotros tenemos 65 chicos uh -huh. y tenemos eh, cinco personas adultas nosotros firmamos adentro que tienen cocina, heladeras, lugares, las ollas, todo. Sí. ¿Y comen acá? ¿Cómo, cómo ahora, ahora estamos todavía entregando eh, las viandas. Ah, con el sistema pandemia. Sí. Dijo uno. porque... En... Aparte todo. por el espacio. Claro, pero más adelante suponemos que ya vamos a empezar a... ...a que los chicos vengan a, a comer. ¿Y cómo, eh, cómo, cómo hace usted para, para, para comprar, para conseguir todos bueno, los alimentos, los insumos? Sí, nosotros tenemos dos programas, uh -huh. el nacional y el provincial. Está bien. Que eso eh, nos llegan y eh, después nosotros lo tenemos que rendir. Está bien. Sí. Que les llega? ¿Dinero efectivo claro, o alimento? Eh, ¿Dinero sí, efectivo para efectivo, comprar? Efectivo eh, y se entrega a los proveedores después nosotros vamos haciendo la compra. Y con el tema de inflación supongo que también tendrán y que ahora, negociar. Y que ahora ajusten, vamos a ver, a ver porque cómo ahora cuando empecemos a comprar eh, vamos a ver los precios porque como a está ver. todo disparado, uh -huh. no se sabe tampoco. <risa> bueno, muchas gracias Juan. Cuídate. te veo la semana. Bueno, está bien, gracias. Nosotros este, lo venimos, venimos haciendo notas con, con el ministro hace bastante tiempo y personalmente el intendente de es una persona inquieta que, sí. Sí, que va a vivir. Y, y él, bien y y hace él las siempre, cosas. él me ayudó mucho cuando yo estaba por acá. Ah, mirá. Ah, mira. Yo tenía eh, los ladrillos nomás. Porque esto era todo tierra. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo fue que nació en vos? que amaneció en vos para ser poético, sí. que amaneció esta necesidad de ayudar a las otras personas. Y, y en ese tiempo eh, había pasado eh, lo del 2001. Ah, oh, tremendo. Que era, fue... Ha sido una guerra civil la tuvimos. Sí. Así. Y yo empecé en el 2003, entregando bolsones a las familias, eh, que en ese momento teníamos 49 familias. Eh, después, con ayuda de las asistentes sociales, armábamos los bolsones, nos juntábamos en, la, en las casas. Eh, teníamos eh, una vez en una casa de una familia, otro día íbamos rotando. Y esa después gente se colabora claro, y se han sumado más, supongo. Y sí, sí. Y ahora, bueno, eh, empezamos, empezamos a tener eh, con 49 familias. Y preparábamos los bolsones, hacíamos las compras, las madres de los chicos también nos acompañaban. Uh -huh. Y ahí preparábamos el bolsón, que era un refuerzo nutricional que le dábamos a cada familia, claro. durante dos años. Y después eh, empezamos con el comedor, a armar, porque esto no, no era así. Yo tenía claro. un garage Necesitábamos un espacio físico donde se, bueno, se empezó a trabajar y pudimos construir de a poquito esto y bueno, hasta el día de hoy estamos. Qué bárbaro, ¿no? qué laburo. Sí, qué, laburo. Sí. qué Porque trabajo. Esto de abajo. ¿Y a qué, y a qué hora empiezan a, a trabajar? Y acá nosotros, eh, ocho y media, ya están las la señoras que son las que cocinan, tenemos las cocineras. Y después tenemos una chica que nos viene a hacer la limpieza. Entonces así vamos claro, preparando. Sí. Y bueno, y yo y mi nieta y mi hija, bueno, hacemos las compras. Y los vecinos y las vecinas reconocen y, sí, este, este Sí, este esfuerzo sí, que sí, Vi, sí. Vimos mucha gente que venía acá. Sí, de que eran chiquitas. Sí, sí, de que eran chiquitos. Uh -huh. Sí, sí, me conocen ellos. Qué bárbara. Y yo, bueno, hace o sea, 34, 34 años que vivo acá. Ah. Sí. ¿Qué tal? ¿Y de dónde naciste? Y en San Martín. En San Martín acá, vecina sí, también. Sí, también. En vecina. Sí, en 3 de febrero. San Martín. Mira. Y ahí viví hasta que me casé y, y cinco años después viví en San Martín. En el centro, digamos. Uh -huh. Y después compramos acá, sí, y acá. acá y por los terrenos eran más barato más fácil. Claro, se podía... Y así que vos, este comedor está acá en tu propiedad. En mi casa. En tu casa. Sí. En tu casa? ¿Y ¿Cómo es eso? ¿Vos tenés hijos? Sí, ocho. Ojo. ¿Y qué, qué decían eso? ¿Qué decía la familia cuando empezaste y con yo empecé a tener miedo porque mi hijo, el más chico, era chiquito, tenía cinco años. Sí. Que vienen todos los chicos a mi casa a comer, claro, ah, te empezaron a protestar. Claro, claro, sí. Y yo, no, bueno, chao, chao, gracias. chao, gracias, chao, chao, chao, que les vaya bien. Así que, Porque así veni... que... vienen tantos claro. chicos acá, mami, claro. no, y ahora vos tenés que compartir el lugar, le digo. Porque ellos eh, van a empezar a venir todos los días, acá, y todos los días. Preguntaban, ¿viste? Y después, después, y después amigos, estaban. porque iban ah, a jugar la pelota, a la escuela. Y muchos eh, que eran chiquititos, ahora ellos ya son adultos, son papás Imagino que a más de uno le habrás pedido el cuaderno a la escuela también a sí, si porque llegaba, teníamos, ¿no? teníamos eh, no Nosotros eh... Una cosa de la otra Claro, dice. y venían los chicos a estudiar y, y venían las maestras la Pero verdad. nosotros teníamos el apoyo escolar Así que ninguno repetía porque ellos le ayudaban ¿También apoyo escolar? Sí, teníamos el Juegoteca y apoyo escolar y, y había un profesor que enseñaba a hacer los títeres también. Una tarde venía y les enseñaba. Después cuando pasó esto de la pandemia ya tuvimos que cortar porque se. Bueno. Ya se sí, sabe. Lo, que lo que conocemos lo que todos. Todo. Pero supongo que no te habrás desenganchado de no, la parte alimenticia no, en la siempre. pandemia porque habrá venido nosotros más Nosotros hicimos, a... eh, bueno, nosotros seguimos trabajando claro. con, digamos, con el tupper, ¿no? Llenamos la comida y ellos se llevan a la casa Nosotros en esa época salimos a filmar en los clubes y filmamos cuánto, fue de 15 clubes, que en aquella época, 30, más, 30 clubes que hacían este que hacían hoyos populares sí. y que una colas tremendas, la mayoría de la gente se portaba 10 puntos sí, sí. Digamos. entendía entendía todo te agradezco mucho este bueno. tiempo eh, no, no te conocía y la verdad que me voy yo así chiquitito porque comedor eh, apoyo escolar eh, haciendo sí, de todo gotica. estando cuando tenés que estar y en el momento que tenías sí, que estar sí. ¿Está? y bueno siempre trabajé así no Uh. Capaz no soy muy conocida, ¿no? Porque siempre fui eh, de trabajar para la comunidad mejor, y acá. Mejor. <ríe> no. Mejor. Como dicen los sí. gauchos, no cambia de trillo. Ajá. ¿tá? Siga por ese camino nomás. Sí, un gusto sí. conocerla. Bueno. ¿eh? Un gusto. Gracias, igual. Señores, ustedes a veces escuchan gente negativa en la calle, que tiene de todo. Sí, sí. ¿No? se baja de un BMW, se baja con Mercedes y con el dedito, mira, serio, y dice cosas. Pero nunca van a hacer lo que hace esta mujer. Muchas gracias, bueno, eh. muchas gracias. Gracias a vos. Por favor.